Bueno, estamos aquí ahora en el backstage, como de Café con Quijote, primera vez que hacemos esto y estamos aquí otra vez con Nomadito en el que vamos a hablar de cómo empezar a ser nómada digital y no morir en el intento. Cuéntanos, Nomadito, bueno, pues... ahora, ahora eres nomadito. Ahora sí, nomadito, perfecto. Pues, eh, bueno, yo en base a experiencia, ¿no? Y a experiencia también de, de personas que he, que he ido conociendo y que también justo yo les he hecho esa pregunta, ¿no? Digo, vosotros, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuáles son vuestras bases Y creo que se, se repiten bastante. Una que parece muy obvia, pero creo que yo no lo es para mucha gente que se emociona ya buscando destinos, buscando lugares paradisíacos buscando todo esto, para mí sería, ten, ten ahorros o, la, o al menos la... la el colchón o el sistema montado para poder vivir haciendo esto. Porque vivir de esta forma no es barato. Eh, o sea, depende de dónde de vayas, depende de los destinos. ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba estado viviendo en, en Indonesia, he vivido como un rey, como nunca yo creo que más volveré a vivir en mi vida eh, con mil euros al mes. Eh, claro, entonces, oye, pues si te quieres vivir a, a, vivir a Indonesia, pues que sepas que con 12 mil euros al año puedes vivir como un rey perfecto, pero si te quieres vivir a Oregón pues no, entonces eh, es importante, lo que quiero decir con esto primer paso antes de hacer nada es planificar tus finanzas, entender cuáles son tus flujos, entender cuánto dinero te quieres te puedes gastar, si sale de ahorros, si sale de ingresos si sale de pasivos, de dónde sale entender un poco tus números, antes de, antes de nada antes de comprar un vuelo, antes de preparar la mochila perfecto. una vez que hagas eso, para mí algo también bastante fundamental es en elegir un destino de inicio con el que te sientas cómodo o cómoda no te vayas a, a, al desierto de Arizona para empezar, eh, porque quede muy bien en la foto, ¿por porque la experiencia va a, ser, va a ser negativa. Entonces, vete a un lugar eh, que tenga sentido para ti y, y que tú te sientes, da igual, ¿eh? que sea, para mí, yo, mi, mi destino primero como nómada, eh, empezó en un pueblo al lado de, cerca de mi casa, en España. Eh, yo allí pues, me replanteé un poco la vida, empecé a generar mi estructura. Hice mis números y entonces ya compré un billete 17.000 kilómetros más lejos, ¿no? Vale, pero hubo buen paso, un buen paso previo. Entonces, elige destinos con los que te sientes cómodo, que siempre tendrás tiempo para volverte un poco loco, ¿no? Eh, luego, muy conectado con los destinos, para mí es muy importante asegurarte que donde vas hay comunidades de personas parecidas o con estilos de vida parecidos al tuyo. Yo creo que, que evidentemente, vas a tener momentos del viaje en el que vas a estar solo o sola, y está bien, incluso agradece. se agradece. Eh, pero creo que si decides ser nómada viviendo un lugar durante un tiempo, eh, será bueno que te asegures que hay personas, comunidades de emprendedores, remotos, freelancers, eh, nómadas, como lo quieras llamar, que también comparten tu forma de ver la vida, la experiencia se disfruta, el doble o el triple. Y luego ya a partir de ahí, temas logísticos y temas básicos. ¿no? Es decir, yo lo que te diría es... Compra un avión y trata siempre de, de tener una suscripción en todas las aerolíneas y de sacarte todos los sistemas de puntos que puedas y de aprovecharlos. Trata de eh, entender cómo se reserva alojamiento según el país al que vas. Hay veces que Airbnb, hay veces que WhatsApp... Por ejemplo, ahora tengo unos amigos que, que viajan al sudeste asiático y les decía, hacedlo todo por WhatsApp. No, no escribes un mail, eh, todo por WhatsApp. Y se han ahorrado en un alojamiento no hemos, ahorra, no hemos ahorrado 300 euros. 300 euros que te gastas en otras cosas. ¿no? Entonces, eh, entender siempre y buscar mucha información, no solamente del destino al que vais, sino de cómo se funcionan las cosas en ese destino. Pero ¿no? WhatsApp, dices, o WhatsApp. WhatsApp. Por ahí. Fíjate. Sí, sí. Todo por WhatsApp todo por WhatsApp, en Asia todo por WhatsApp y, y, y te responden al segundo del momento, eh, entonces si tú lo reservas por la web del alojamiento pues te cuesta 600, si lo haces por WhatsApp te cuesta 300, entonces claro, joder, si te pones a hacer números, pues todo mejor ¿no? eh, entonces muy, muy importante eso entender cómo funcionan las cosas hay cosas que no te vas a enterar y entendamos siempre algo, como extranjeros que seremos, en, en una mayoría de lugares, van a tratar de, de sacarnos un poco más no bueno, es te diría que no sé si está bien o mal pero es normal es lo que hay entonces pues, pues tú trata de, de que te saque un poco menos ¿no? luego eh, yo algo que, que también pienso es una cuestión ya no sé de cómo ser nombra es una cuestión muy personal yo sí creo que así como ¿no? hay que tratar de hacer, hacer tratos justos creo que, que lo que tiene más sentido es que vayas preparado para adaptarte a culturas diferentes a las tuyas eh, Claro. Es decir que, que, que no seas el, el guiri de turno eh, porque para eso te quedas en casa Ahí te, sabe, te quiero decir, esto es una cuestión más, más personal, ¿eh? no, no quiero decirle a nadie cómo tiene que vivir su experiencia, pero yo creo que se vive mucho más a la, no sé, de, de verdad y bien, si vas a un sitio y al menos te interesas, preguntas pruebas luego ya tú eliges cómo quieres que sea tu rutina no te digo que como es todos los días arroz si vas al suveta todos los días carnes si vas a Argentina pero pero al menos entiende cómo funcionan y por qué cuál es su cultura cuáles son sus bailes sus canciones no y yo creo que eso te hace que tu experiencia sea mucho más rica el otro día se lo leía a o sé sea, quien que que aprendas aunque sea decir hola adiós gracias en el idioma local no pues claro. to, todo esto creo que hará que tu experiencia sea, sea mucho más interesante y a partir de ahí, mi último consejo es que, que te abras a que cosas te pasen y, y que y disfrutes la experiencia, ¿no? yo resumiría Oye, un poco así. yo creo que te ha faltado un tip que yo creo que para ti fue muy importante, ¿tener un buen seguro médico? ¿puede ser? ah, hostia, importantísimo, fundamental, total total, total, total. y yo todo lo, lo, lo he tenido que aprender bien eh... no, no lo hemos hablado en la entrevista de es antes, cierto. Pero que seguro médico no porque eso fue una buen seguro médico ¿no? es eh, es, es, es fundamental, eh, hay muchos, hay que entrarse si bien en la letra pequeña. Eh, ahí yo creo que hay a nivel oportuno de negocio un, un trabajo que hacer, porque son todos bastante oscuros y nunca te enteras bien lo que estás contratando. Eh, entonces, yo, por ejemplo, he, he estado siempre que viajando con IATI, con IATI, eh, sí. IATI, IATI seguros, sí. y, y bien, en principio todo bien. Ahora estoy un poco a la espera de que me digan qué hacemos con el accidente que tuve en, en, en Indonesia, pero en principio todo, todo bien. Pero sí, cada uno que mire porque sus necesidades, si va con familia, si va solo, si va en pareja, hay siempre como packs y hay como cosas interesantes, pero sí, totalmente de acuerdo, seguro médico, fundamental. Pues nada, muchísimas gracias por estos minutitos que te he robado de más y ahora sí que sí, eh, espero que te vaya todo súper bien y ya te veré una foto del Machu -picho. Vale, ¿todo bien? ¿Eh? ¿Todo... sí Sí, sí, sí, perfecto.